¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos bien? Espérate, voy a ver si estoy enfocado, porque lo que no estoy es despierto. Ni peina, hostia. Uy, espérate, aquí estamos. Bueno, total, que son las 7 de la mañana. Hoy ha tocado despertarse hace un ratito, 6 y pico, porque nos vamos a Euráfrica. Entonces hoy hay que hacer, dejar muchas cosas de la ofi preparadas, hacer el unboxing y mira, mira, mira, mira, mira qué estilo. Aquí, con la toalla... Con la toalla, con los huevos, cocanderos y un café con leche en copa de Gin Tonic. Por eso de la ilusión de parecer que te estás tomando unas lagrimillas. Venga, vamos para allá. Tenemos un día largo de la... seguir trabajando, pero nos vamos ya para el unboxing, que si no nos pilla el toro, no pillamos el avión y aún estoy dormido. No estaba dormido, estaba trompa. Bueno, aquí lo tenemos todo listo ya para hacer el unboxing, pero este a ver, listo no sería la palabra, porque todo lo, sea, lo que sea antes de las 12 del mediodía <risa> No habla. F Falta una cadencia. No yo, yo creo que va a ser el pedalear de pie. No, sé si no habla el tío. Pero es que tío. justo antes de hacer el unboxing tenemos aquí pendientes unos vídeos de entreno Tengo sí, al paladar. para ¿Qué te has dejado? El entreno del día más corto, menos divertido y más uraño. ¿Te gusta la palabra uraño? Me encanta. ¿Sí? Si sí, a mí todo lo que sea no levantarse antes de... Con sueño, ya... O sea, levantarse con sueño no me gusta. Todo lo demás me encanta, como uraño, por ejemplo. Me encanta, <ríe> bueno. Dame un abrazo, uraño. Hoy vas de azulito, ¿no? Sí. Mira... Imaginaos hasta qué punto está jodido el gallo que no ha refregado taleguilla en el abrazo, o sea, está muy mal. Falta cadencia, tío. Hoy es ¿cómo es escrotazo a tigrao, ¿no? Pues el me he ido, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, de grabar el unboxing, resulta que ya está gacelilla abajo esperándome para pa, pa ir al aeropuerto que si no se nos escapa el avión o sea que de momento lo que hago es lo meto todo aquí a lo bruto y luego ya en el aeropuerto a ver si da tiempo a hacerlo ¡Yeeha! vale, venga yo creo que todo listo o así me voy eh, Dale llama suerte, loco e Euráfrica, qué mala pinta este nombre tío. ¿Muchos continentes? ¿Va ¿no? a pasar las putas? Dale, dale, dale. ¡Sweet! ¡Sweet! ¡Sweet! Mamá. ¡Sweet! ¡Sweet! Ay, ¡Sweet! Chavalote. ¡Sweet! Me faltan manos. ¡Sweet! ¡Sweet! ¡Sweet! ¡Sweet! ¡Sweet! ¡Sweet! ¡Sweet! ¡Sweet! ¡Sweet! ¡Sweet! ¡Sweet! ¡Sweet! ¡Sweet! ¡Sweet! ¡Sweet! ¡Sweet! ¡Sweet! ¡Sweet! ¡Sweet! ¡Sweet! ¡Sweet! ¡Sweet! ¡Sweet! ¡Sweet! ¡Sweet! ¡Sweet! ¡Sweet! Así no, no, no. están muy enfocados. Más o menos. Venga. Vamos para allá. Sweet. <música> no Soy un poco tonto, eh, me he emocionado viendo a la señora estirar y de repente digo Espérate, ponte ya a montar el vídeo y editar y ahora grabarás, como me quedaba tiempo de sobra, la parte del unboxing ¿Y qué ha pasado? Pues que me ha pillado el toro ya tengo que embarcar y subirme al avión y no me ha dado tiempo a grabar Entonces, bueno, como esto me lo subo para arriba, si da tiempo lo grabo arriba ¿Eh? De todas formas, creo que esto habría sido el primer unboxing haciendo memoria que grabo en un aeropuerto ¿Qué pensáis vosotros? ¿Sí o no? Vamos a hacer memoria. Sweep. Y... Sweep. Ja, ja. me he dado cuenta que sí, que en el aeropuerto había grabado alguna cosa. Quería grabar en el avión, pero lo típico que te subes y te quedas sobado. Entonces me he quedado un poco lo que vendría a ser dormido, traspuesto o muerto. Entonces vamos a empezar el tema del unboxing, que ya estamos en Algeciras, donde va a tener lugar la primera etapa de Euráfrica. Primero de todo, a nivel tecnológico. Mira, me llevo esta vez, muy simple, ¿eh? dos GoPros. Una, a ver, a ver cuál es. Ahí está. GoPro 6, estamos estrenando GoPro 6, que el otro día nos preguntasteis, hostia, en el vídeo este de cómo afrontar tu primera carrera, que salíamos corriendo, ¿cómo es que el vídeo estaba tan estabilizado? Pues porque la 6, en comparación a la 5 y a las anteriores, estabiliza que te cagas. Y un palito de estos, extensible, que además lleva aquí para hacer de trípode. ¿Eh? Venga. Y dicho esto, nos vamos para adentro, a el unboxing del material técnico. De la cosa. estamos listos para grabar el Yo creo que no había tenido nunca tanta expectación. Pero que... que habéis venido de público. ¿Qué pasa compadre? ¿Qué pasa? ¿Que, que, que, que estáis de público aquí? Madre mía, qué presión. Bueno, espérate, yo voy a, voy a ponerme aquí a intentar grabar. Pero claro, sabiendo... Normalmente yo sé que... Estáis vosotros ahí. Pero ahora lo que sé... No, La madre que los parió. Bueno, a ver... Vamos a contar un poco cómo va esto del de, de unboxing y qué carrera es esta, que ya la he ido contando, pero ahora, como hemos tenido los 10 Ironmans, después de los 10 Ironmans hemos tenido lo del Himalaya. Después de esto venía lo de morirse, pero todavía no. Entonces digo, pues venga, vamos a contar un poco qué es esto de Euráfrica, que ya lo hemos ido contando. Tres etapas distintas. Mañana tenemos un kilómetro vertical. Después, pasado mañana, tenemos 50 kilómetros con 2.000 y pico de desnivel. La primera es en Algeciras, la segunda es en Gibraltar y la tercera es, al día siguiente en Marruecos con otros 40 kilómetros. Toma ya, ¿cómo te has quedado? Eh? Muerta, pollota. Pues Primero de todo, zapatillas. Me llevo estas, las Responsive Trail. Las visteis en... cuando estuvimos en Himalaya. Son las zapatillas que han sustituido a la Raven Boost, que son las últimas dos zapatillas que había utilizado en Ultra Trails, en Sierra Nevada, como en Patagonia. Era una zapatilla a la que estaba muy, muy acostumbrado, porque... Eh, al final a nivel de suela es muy parecida a la Ultra bus, que es la que utilizo en asfalto y aquí adelante era muy ancha, esta también es ancha ¿eh? pero es lo que me permitía, yo que tengo pies de Hobbit, pues ir cómodo ir bien amortiguado y sobre todo ir muy parecido a, como cuando entreno en asfalto, pero en este caso con taco vamos a utilizar unas mallas muy parecidas a las que utilizamos durante los 10 Ironmans, tanto estas que son las menos pesadas y las más finas, como estas que... ¡ojoder! Tienen un poco más de tejido y aprietan un poco más. Esto va a servir en función de... Si veo que voy con las piernas más tocaditas Aún de los 10 Ironmans, que muchos preguntáis, oye, ¿cómo te recuperaste? De bici muy bien, no hay molestias, no hay nada. Hostia, pero a la hora de correr el tema ya es otra cosa, ¿eh? porque sobre todo a nivel de abductores, a nivel de isquios, siempre hay molesta, molestias por ahí, con lo cual ahí vamos a tener que vigilar de no, de no liar la parda, sobre todo aquí que va a haber bastante desnivel. O sea que esto quiere decir que iremos calmados iremos tranquilitos, iremos pasito a pasito esto en principio, ya lo sabéis, es una gorra de bici lo que pasa es que al machetazo le hemos pegado el tijeretazo entonces esto sirve para que se aire en la cabeza y todo esto, aquí como vamos a dormir en campamento una esterilla esta, bueno, en realidad es media esterilla porque esta es la que utilizamos en sables y en sables como tienes que llevar el mínimo peso posible, pues le pegamos aquí ¿veis? tijeretazo también que está para que, para que fuera menos y aquí el saco de dormir, Fran ¿dónde está Fran? Vente pa aquí Me he apoderado de tu tienda ¿Qué te has dejado las cosas en Barcelona <risa> De repente, con las prisas, yo hoy despertarme a las 6 de la mañana Liada, uy y tal, y llego aquí y digo... La puta que me he dejado la mochila y las barritas <risa> con dos cojones me he presentado aquí a correr sin mochila, sin camelback y sin barritas porque claro, como vengo de hacer cosas largas, digo bueno, para hacer una carrera que viene a ser un kilómetro vertical, 50 y 30, pues no hace falta nada entonces, por aquí, mira, me va a prestar esta a ver, cuéntame un poco lo que me has prestado por aquí El modelo de Ultra Fire, que es la Velocity 5 litros de capacidad yo, yo Velocity poca, eh, ya te digo yo que yo ni en bajada Velocity, yo eh, voy Despacity de de 5 litros sí. para, con dos bolsillos delante para los software y aquí ya al monte y está todo vendido y la cabra al monte y entonces a nivel de barritas mira más traído por aquí más traído dulce y más traído me gusta salado, salado. usa bastante en ciclismo y, pero lo estamos metiendo aquí en el tema de en en el tema, en, correr, en, que en el tema de correr muy bien tenemos dos las dulces que las podemos usar para antes en el desayuno vale. o durante también y estas son las saladas que la verdad, como hay mucho habituamiento que así siempre todo es dulce, los L son dulces, el salado, después te cambia ahí el gustillo y parece sí, que sí. estás comiendo otra cosa. Si en la carrera no voy bien diréis, esto ha sido el fran. Las barritas de la del fran. Las barritas que no tocaban y... y bueno, pues ya sabéis, a partir de mañana etapa 1, pasado etapa 2, el tercer día y el traslado y el otro la etapa 3. Venga, a disfrutarlo, vamos para allá ha salido del plano, con lo cual te quedas tú aquí solo. ¿Qué te parece? <risa> ¿Eh? ¡Hasta mañana, familia!